Para Gran Canaria es un avance muy importante que se haya desarrollado este plan de insular de, de accesibilidad universal. Las organizaciones de la discapacidad lo veníamos exigiendo en el observatorio. Es fundamental hacer un diagnóstico de, de cómo estamos y, por supuesto, una hoja de ruta, una estrategia de qué queremos hacer y cómo queremos transformar nuestra isla en materia de accesibilidad. Entendemos que es un avance importante que nos va a permitir una vez por todas, empezar a trabajar con un cierto orden y además empezar a trabajar cuantificando los recursos que debemos de invertir para, para crear y para tener una isla accesible. Se ha entendido que la tecnología y brindar las posibilidades que nos ofrece la tecnología a, a las personas ciegas y deficientes visuales eh, de manera accesible es el, es el camino que, que hemos entendido útil para, para poner al alcance de todas las personas los diferentes avances ¿no? y por eso tenemos un centro de desarrollo de aplicaciones tiflotécnicas y de, de investigación porque eh, el, la tecnología nos favorece sin ningún género de dudas la la, ...la inclusión de las personas ¿no? ...siempre hablando de tecnología accesible. La Tiflo Tecnología es la tecnología para ciegos... Eh, ...tiflo es ciego en griego y, y tecnología pues sabemos todos lo que es... ...entonces es la tecnología adaptada para ciegos... ...esto que tengo en la mano por ejemplo... ...es una, una línea braille... ...esto me permite a mí interactuar con el ordenador... ...o con el teléfono móvil, poder escribir en braille... ...y poder leer lo que el dispositivo me, me vaya... ...la información que me vaya dando, ¿no? ...pues el correo electrónico, el whatsapp, etcétera, etcétera. Los retos de futuro pasan por, en primer lugar... ...por conseguir tener un marco legislativo más eficaz... ...una ley de Canarias de accesibilidad adaptada a los tiempos... ...que la que tenemos es muy antigua... Pasa porque las instituciones adquieran un compromiso claro, eh, no solo el compromiso de palabras, sino también con la inversión de los recursos necesarios para no dejar atrás y no generar discriminación para, para muchas personas que sufrimos la falta de accesibilidad en esta sociedad y pasa también por poder diseñar eh, estrategi estrategias conjuntas, ¿no? canalizar y potenciar eh, las acciones conjuntas en materia de accesibilidad, ¿no?